El seminario virtual de Claxo Raza, Negritud y Humanidad, Traducciones Interculturales en América Latina y el Caribe y África, tratará de mirar algunos de los temas que están planteando la problemática del capitalismo actual y el malogrado proyecto de modernidad en su crisis y en las dimensiones que ésta enfrenta, desde una lectura histórica de largo plazo, donde los temas de capitalismo, racialidad, eh, imperios eh, que eh, se disputan territorios nos enfrentan a la posibilidad de pensar justamente en ese aspecto que la interrelación de culturas, eh, la, el cruce de humanidades con sus historias, sus memorias y sus procesos pudieran enunciar posibilidades distintas de superación a los grandes problemas que estamos enfrentando. Un equipo docente eh, de diversos lugares del mundo, coordinados por la profesora María Ibé García Bravo y quien habla, eh, trataremos de desarrollar estos temas y los invitamos a que consulten los criterios de inscripción en la plataforma virtual de Claxo.